Cranianos, cranianas, niños, niñas, chamacos roqueros, chamacas roqueras. Yo soy el voz, la voz de Cranion, y me han pedido que les hable de con qué canción me identifico. Y la neta, la neta es, no me identifico con ninguna. La o sea, que diga, esta rola este, me hace sentir que soy yo y que no. Si me he identificado a lo largo de mi vida con las letras o la música de ciertas rolas que en ese momento empatan con mi sentir en cuanto a algo que me está pasando o, o mis emociones, mis sentimientos en el momento, que hago empatía con, con esa, esa rola. Pero una así que, que digas, ¿me identifico con esta? No, la neta no, eh. no hay ninguna que hable de algún pinche pelón grosero hijo de su. Entonces... No me identifico con ninguna, pero eh, sí, me, a lo largo de mi vida pues, me he identificado. Eh, de chavo me identificaba, por y ahorita me, me cayó al 20 de esa, cuando estaba muy chavito me identificaba con la de mi árbol y yo, que me recordaba a mi papá, o la de... Es un buen tipo, mi viejo, no sé cómo se llama eso. Creo que mi viejo se llama. Pero esas, porque en algún momento pues, mis papás se divorciaron y pues, esas como que me pegaban, ¿no? no veía mi papá. Después en la adolescencia, que andaba de... Cuando salió la de Connie, de Blondie, me acuerdo. Ya después más grandecito, por ejemplo la de, de Quiet Riot de Common Field, the Noise. Ay, cabrón, me agarraba yo, Metal pagaba yo, yo, agarraba fuerza. Pues después ya más adolescente tirándole hacia la universidad, me acuerdo que el de La Bamba, la de. Oh, Creo que se llama La Rona. La, la, la, la, la, yo me convertí cristiano, no crecí cristiano. Yo me hice cristiano como a los 23 años y me pegó duro, duro un grupo que se llama Santuario. Por ahí, búsquenlo, está difícil encontrarlo. Es un grupo mexicano de heavy metal cristiano. Y pues Orolas me pegaron, contuvo, me acuerdo mucho. Ah, bueno, antes de eso, por ahí de los 16, pues también igual que mi muñeco, Iron Maiden y ACDC, No manches. Y Forry me, agarraron también una fuerza. Y ahorita ya de veterano, pues hay muchas, hay muchas. De repente encuentro una música que yo no escuché cuando estaba chavo y no sé por qué, y dije, ay, no, sé me si Y me clavo, eh, y con puterías, este, yo no había escuchado, no ver, no esa, hace como un año me pegó una rola la vocecita y la interpretación, como si. ¿Cómo se llama la vieja esa que yo te este... decía? Con Gabriel. Ah, chingazo. <risa> <risa> Bueno, pues este, pues no, no, fíjate que no, en fin, ese es todo lo, mi desmadre, niños, este, ahorita me gustan mucho las letras del piporro no. Escuchen acá niños, si les gustan estas pendejadas, díganos por ahí, sí, este, síganos diciendo sus mamadas o chinguen a su madre, qué pendejadas dicen Pero no dejen de dar like y en la campanita, píquenle para que les llegue, ahora si te... <tos> píquenlo para que les llegue, por ejemplo, que le estoy picadas a la Toña, le llegan. ¡Chao!